Continuando con nuestra serie de trabajos y efectos creativos, ahora te voy a enseñar a hacer este tipo de efectos. Así que manos a la obra, seleccionaremos la herramienta de texto, con un clic, ya digitalizar solamente una letra nada más, ¿no? Y con Shift, clic y arrastrar, la voy a presionar para hacerla crecer desde un costadito. Si lo quieres hacer crecer desde la mitad, simplemente Alt y Shift. Muy bien, bueno, vamos ahí. Me voy a centrar básicamente en el panel de muestras para quedarme solamente con un grupo de trabajo ¿Qué significa esto? Que voy a borrar las demás muestras que no las tengo aquí presentes Así que selecciono esta que está aquí Clic en el techo de la basura y empiezo a borrar cada una de ellas No voy a utilizar este montón de muestras así que las estoy borrando de la siguiente manera Clic, shift, clic Clic en el techo de la basura y otra vez clic en sí solamente me voy a quedar con el grupo de los verdes para poder realizar este ejercicio lo seleccionamos cualquier color realmente cualquier color y ahora este texto lo voy a convertir en curvas para poder dar el efecto que estamos proponiendo el siguiente paso es trabajar de manera directa con la herramienta del arco así que voy a dar un clic para Quedarme solo con el color del trazo y el cordón de relleno lo voy a quitar un poco ¿no? Si gustas lo puedes rotar un poco, hacia la derecha, hacia la izquierda Yo lo voy a dejar ahí Lo vamos a duplicar presionando la tecla de Alt, Shift y arrastrarla hacia abajo Vamos a hacer un zoom, estoy presionando Control y barra espaciadora Para rotarlo el objeto estoy presionando la tecla de Shift en unos 180 grados Más o menos lo voy a poner a esta altura y ahora otro zoom para poder soldar estos dos objetos, voy a trabajar con cualquiera de las dos flechas, sea flecha negra o flecha blanca. Clic y arrastrar y ahora control J. Muy bien, ya están soldadas esas, eh, esos dos elementos que están ahí. Y ahora voy a hacer algo súper, súper, súper práctico. Aquí me encanta muchísimo hacer esto. Es con clic y arrastrar seleccionar los dos objetos. Y en la parte superior en el panel de control tengo la opción de alinear. Asegúrate que esté alineado con la selección. Para que alinear los objetos sea de manera horizontal y de manera vertical. Con esto estamos muy bien. Ahora le toca el turno al objeto curvo. Voy a presionar la tecla R. Vamos a hacer un pequeño zoom para que alcances a ver el punto pivot que está ahí. Eso que significa que yo voy a hacer varias copias. Y las copias van a rotar alrededor de este punto pivot. Así que presiono la tecla de ALT y clic y ahora en Rotar pueden elegir 30, 45 y les recomiendo números enteros que sean compatibles con los 360 grados. Copiar y ahora Control D o Comando D en una Mac las veces que sean necesarias para crear este tipo de efecto que está aquí. Voy a hacer esto, voy a asegurar el texto o la letra que está ahí, voy a seleccionar esto que está aquí de nuevo y lo voy a agrandar un pelín más. Muy bien, ahora voy a desbloquear el fondo. Con clic y arrastrar voy a seleccionar tanto eh, el texto como eh, el objeto curvo. ¿no? Y ahora nos toca de nuevo extraer el panel de muestras y presionamos la tecla K, que viene a ser la tecla del de bote de pintura interactivo que está debajo de la herramienta del constructor de formas. Esta herramienta me encanta muchísimo y te la recomiendo que puedas explorar muchísimo a profundidad. ¿no? Mira, cuando la has seleccionado, si presionas la flecha derecha, estás navegando sobre las muestras de color. Flecha izquierda del teclado, flecha derecha del teclado. Muy bien, como ya tenemos elegido el color de fondo, voy a elegir ahora el segundo. Clic, flecha derecha, clic, flecha derecha, clic, flecha derecha y aquí flecha derecha para acabar de completar nuestro trabajo vamos a hacer un pequeño zoom aquí, lo vamos a dejar aquí con este color último que lo hemos puesto Suma hacia atrás y ahora de nuevo empieza la fiesta en el segundo color damos un clic flecha derecha las veces que sean necesarias para lograr este tipo de efectos ahora me voy a quedar aquí otra vez flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha y la última esta que está aquí, perfecto, hasta aquí estamos súper bien ahora seleccionando otra vez todos los objetos con la herramienta de, de la flecha negra de selección voy a quitar el color de trazo para que me quede así otra vez seleccionando los objetos me voy a efecto 3D, extrusión y biselado. no hagas aquí nada, pero si gustas puedes explorar las opciones que tienes acá simplemente yo voy a dar clic en ok para tener este efecto y ahora Voy a expandir la apariencia para terminarle de dar el remate y el efecto creativo a este tipo de trabajos. Si presiono la tecla acá de nuevo y quiero otra vez pintar solo el objeto, no me va a dejar. ¿Qué es lo que debo hacer? En ventana irme a Busca trazos y donde dice Busca trazos, clic aquí donde dice Dividir. Solo un clic, nada más. Estos objetos se agrupan por defecto, así que en Objeto, Desagrupar, me voy a quedar como que si fueran objetos independientes ahora vamos de nuevo con el panel de muestras ya casi para terminar nuestro ejercicio pero quiero que veas algo muy importante que está aquí presente que viene a ser una especie así como de una de una hamaca una rampa entonces lo importante es buscar la forma de llenar con color esto que está aquí para conservar justamente esa forma de rampa cómo se hace eso pues Mira, yo me voy a quedar aquí en la parte superior Del panel de muestras solamente vas a elegir dos colores Nada más Me voy a quedar con este y con este Con este seleccionado, entonces Ahora voy a empezar a pintar Y ahora con El siguiente color Voy a empezar a bajar ¿no? atrás un ratito, aquí comete un pequeño error, mis disculpas Esto viene así, ¿no? viene así, así que Clic aquí clic clic y clic aquí en este cachito vamos acá y otra vez vamos bajando vamos a hacer un zoom aquí hasta encontrar esta parte ¿no? vamos a poner control H mira cómo me está quedando me está quedando súper bien si no te convence este segundo color control H puedes cambiar a cualquiera de ellos ¿no? ok, ahora voy a elegir otra opción eh, qué bien puede ser la que está aquí, ¿no? o la que está aquí sin ningún problema pero necesito yo una que tenga dos caras me voy a quedar con la que está aquí y con esto vamos a terminar nuestro ejercicio simplemente clic, clic, clic clic, clic ahora ya tenemos entonces la primera cara si te das cuenta que esto es así hasta acá pues cambiamos de color y otra vez vamos pintando sobre estos objetos es los efectos son realmente fantásticos son geniales control h mira cómo me va quedando ok voy así aquí a, a arreglar este pequeño desperfecto control h otra vez k aquí recupero y aquí vuelvo a pintar flecha derecha para ocultar esto bueno, esto ya es prácticamente un trabajo totalmente manual. Y si sigues trabajando de esta forma, puedes pintar y darle más eh, sutileza y un mejor acabado a nuestro trabajo.